para Luis Abinader, porque fíjate que cuando él describía y mostraba el proyecto político que tenía previsto eh, poner en práctica llegar a, a presidencia de la república, yo creo que lo que ha hecho es eso, es darle rienda suelta a eso que ya él tenía previamente estructurado. Y eso que tú dices, estamos 100% de acuerdo. Hay mucha gente que va a ser bendito. Yo creo que, claro está, usted como perteneista que se fajó durante 15, 18, 20 años para llevar al PRM, al viejo PRD al gobierno de eh, se cree con el derecho y de manera justa de ir a, a beneficiarse de las bienes del poder. Entiendo que con ese nombramiento, esa estructuración del equipo eh, eh, que está preparando a Binader para el 16 de agosto tomar las riendas de este país, lo está haciendo con mucha prudencia, olvidándose de la parte política. Y como tú muy bien señalas, cuando tú hablas por ejemplo de ese equipo económico que ha nombrado y fíjate cómo eh, Luis Abinader le pide porque así lo dijo él mismo, le pidió a Valdez Arbizu, 16 años siendo eh, presidente del Banco Central, con uno, una vasta experiencia y unos conocimientos que no puede negar nadie, eh, le pide que se quede al frente del Banco Central, y yo creo que es una, una actitud humilde y creo que interesante y que el país completo apoya. No quiere decir esto, tal vez, que Valdez Alviso vaya a ser el presidente del Banco Central durante todo el periodo del gobierno de Luis Abinader, si no es una manera de aprovechar en este momento que vive este país, situación difícil en materia económica, y cómo Valdez Alviso, le guste o no a muchos, ha podido sobrellevar en la situación eh, en el manejo del Banco Central. Eso Es una muestra de que ciertamente... Eh, no solamente la parte política que va a primar en, est en esta estructuración del gabinete que está elaborando Luis Abinader para tomar la rienda el próximo 16 de agosto. Así que yo entiendo que es muy correcta eso que tú dices, Sergio, eh, es una especie de drinking que está preparando Abinader para tomar la rienda y la dirección de este país. Y ojalá, ojalá porque por lo que ha hecho hasta el momento y es nombrar, pensar en esta persona para... Que clave en este que lo que eso dice mucho, es que la intención de él es hacer una, un, una buena labor en beneficio de todos, eh, eh, como tú señalaste, de que por ejemplo ojalá y que todos hagan el papel para lo cual está llamado, yo creo que sí están llamados a no fallar, ojalá y nosotros pues no no, eh, tal vez no seamos hiperoptimistas porque tampoco podemos serlo por las condiciones que vive el mundo y específicamente el país. Así que yo creo que por los por lo, por lo movimientos que está haciendo Luis Abinader, yo creo que nos eh, podemos eh, adelantar. Y ciertamente vamos a tener eh, eh, un gobierno que pudiera ser en beneficio de todos los dominicanos, como no tenemos la razón para qué dudar de que son las intenciones y, y, del presidente. todo, serio cuando no prima esa parte política. No Eso es lo que, que te estoy diciendo, que, que, diciendo, que okay, bendito, no es un gabinete bendito, político. No Eso decisiones. no es un gabinete Ahora, político, es un gabinete pensando en el país. El momento de todos los problemas llegará. Así que tranquilo, claro. vamos a dejar que el presidente el de la futuro su gabinete y que comiencen ya ve, a después del 16 cuando eh, tomen eh, el control absoluto del país. en Mira, otro bien, contexto, bien. Oye, oye, el... en los nombramientos para que la gente lo entienda. Tenemos al señor eh, Miguel Seara Hatton, con un historial que ustedes saben ya lo que hay, con ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y tenemos al señor Jochi Vicente como ministro de Hacienda y la señora eh, María José Martínez como vicepresidenta, como viceministra eh, del, del crédito público. Eh, también a Pedro Silverio como asesor económico de poder ejecutivo. Y nada más y nada menos que al DIVO, el señor Alejandro Fernández W., como superintendencia de banco. Yo creo que ese, ese ha sido uno de los nombramientos que no sorprendió a nadie, porque si hay alguien que sabe de ese asuntito aquí en este país, se llama ese señor que está ahí. Que, oh quiero quiero referirme también Sergio eh, al, a la yo iba a decir a la primera dama electa no no es la primera dama electa no fue elegida a la primera dama que el próximo 16 de agosto pues, tomará verdad eh, posesión junto a su esposo Luis Rodolfo, Adolfo Rodolfo, ese Rodolfo Rodolfo Abinader Corona, oh. y es la hiperactividad, Sergio, que ya ha tenido en este proceso de crisis, sí, sí, la sí. verdad, que nosotros estamos en la atención, estamos en la antesala de una mujer que en ningún momento usted la vio mezclada más que al lado de, de su esposo con bajo perfil, probablemente estamos ante otra mujer que pueda descollar en el mundo político. De hecho, decir que va a participar en un programa de televisión de, de la joven Carolina Santana, en el programa que tiene en Poli YouTube y es la gran pregunta. Así que ahí estará participando la que el próximo 16 de agosto ya será la primera dama de la República Dominicana. Estará tocando temas sumamente importantes, eso por los cortecitos que están saliendo, y va a hablar de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, se va a referir a ese tema. Y otro tema importantísimo. Señoría que ha creado a una mujer para que sea Procuradora General de la República, que eso eh, no hay que decir nombre, ya me imagino que ya todo el mundo cuando se habla de eso, uh -huh. que podría ser una mujer, ya está pasando por la mente de quién podría ser, así que vamos a ver lo que va a decir la primera dama, ¿verdad?, en la, o la esposa del presidente y esa expectativa pone a mucha gente a saber quién es, a otro a comprar comprarlo motil <risa> así que vamos a esperar esa participación de, de, de un palo porque déjeme ahí, decirle la venganza, la, la venganza es un postre primera... que se sirve frío Así es. Mientras tanto, precisamente, serio, el tema que va a compartir con nosotros, nuestro compañero de cada mate, Alberto Vázquez, es en verdad tendremos un procurador general independiente. Es el tema que va a compartir con con nosotros Alberto Vázquez. Así que vamos a ver lo que opina Alberto Vázquez con respecto a esta situación y, y, y esta que ha creado grandes expectativas porque fue una de las, de los, de las promesas de campaña de Luis Abinader Corona de que en un gobierno de él iba a nombrar, eh, por fin íbamos a llegar nosotros a tener que el nombramiento del Procurador General de la República no fuese hecho por parte del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, debe de ser así porque no, no se ha hecho una, una reforma a la Constitución para que no sea otra la manera de elegirlo. Mientras tanto, me imagino que mientras le corresponda al, al, al Poder Ejecutivo, al Presidente, hacerlo, me imagino que como esa de campaña, él lo va a hacer, o va a intentar hacerlo eh, de la manera más independiente posible. Ese es el tema. Si será cierto que eso va a suceder, el tema que va a tocar Alberto Vázquez en el día de hoy. Así que si no, vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con nuestro compañero Alberto Vázquez, que como cada martes comparte con nosotros en este contacto diario. Así que no quiero contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes y nuestro compañero Alberto Vázquez.